El día de hoy visitamos la antigua hacienda de Jaral de Berrio en la que se encuentra la parroquia de San Diego de Alcalá. En esta comunidad se llevó a cabo la fiesta patronal con una solemne con celebración presidida por el arzobispo de León, Alfonso Cortés. Las personas todavía tienen mucho cariño por la figura del sacerdote, en este caso el arzobispo pues tiene el grado más alto del sacerdocio, es el sacerdote principal de la diócesis, representante de los apóstoles y, y la gente se sintió muy agradecida por la visita de su pastor al que ven como un padre. De hecho, un, un rasgo muy notable, no solo la visita al, al principio, la recepción, sino al final de la Santa Misa, eh, fue que muchas personas se acercaban para saludarlo, para pedirle la bendición, para pedirle una foto, y eso es símbolo del cariño que todavía el pueblo guanajuatense mexicano tiene por sus pastores. La comunidad estuvo muy contenta y muy agradecida porque el arzobispo de León la visitó, dio su mensaje, su homilía durante la celebración de la Santa Misa en una comunidad que históricamente fue muy relevante en la historia de la colonia en México donde se crearon ganaderías, industrias agrícolas, muy relevantes que consiguieron que ese lugar fuera la sede del latifundio más grande y más próspero del Imperio Hispano en el siglo XVI, XVII y XVIII. El arzobispo fue recibido a pie de la carretera en la antigua estación de tren de Jaral de Berrio por un grupo de personas, entre los cuales había jinetes que lo llevaron escoltando hasta el, el inicio del pueblo, a las orillas de la iglesia parroquial también, y ya continuaron el último tramo entre las porras y la celebración con la banda de viento, que también la música popular es muy importante todavía en estas comunidades como parte de la celebración y un grupo de doncheros también muy, muy interesantes, muy coloridos que estuvieron bailando primero durante todo el recorrido pero durante todo el día también estuvieron honrando a Dios hay que recordar que estas danzas y esta música su sentido profundo es honrar a Dios a través de las eh, manifestaciones culturales populares y sobre todo lo que es la danza prehispánica que en, en sí para nuestros antepasados con nuestros pueblos originarios, danzar y, y vestir de esa manera era parte de la oración, del homenaje a Dios. Solo quiero agregar que fue una jornada muy bonita, eh, que el pueblo de Berrio está... Eh, retomando la conciencia de la importancia histórica de su terruño, que están empezando a, a tener ya muy… últimamente se ha remodelado la plaza, ha empezado a tener mucho foco, se están llevando a cabo distintos eventos, festivales, etcétera, eh, que le están dando nueva relevancia y están recuperando la importancia histórica que tuvo para el estado de Guanajuato ese asentamiento.